Este miércoles primero de marzo, Céspedes Peregrina concluyó la entrega de mil patrullas a municipios en el Centro Integral de Servicios, en donde también asistieron la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y gobernadores. Durante su mensaje, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, destacó el trabajo que ha realizado Céspedes Peregrina, quien ha continuado con el legado del exmandatario Miguel Barbosa Huerta. Por su parte, el mandatario poblano agradeció el respaldo de López Obrador al señalar que la presencia de las autoridades federales anima el trabajo del gobierno estatal. Algunos de los municipios que recibieron fueron Pantepec, Venustiano Carranza, Jicotepec, Chicón Chiconcuautla, Zacatlán, Ixtacamaxitlán, Tetela de Ocampo, Cuautempan, San Sebastián Tlacotepec, Zapotitlán, Vicente Guerrero, El Osochitlán y Soquitlán.